Ya viene la cosa Tratando de, de, de aprender de otras, eh, eh, de otros estilos y, y bueno, eso me gusta también Como ir buscando y viendo y probando Y bueno, y como eh, voy implementando algunas cositas de otros estilos Y otras y bueno, y eso, así que... Ahora, una de las características que mencionaste De, de todas estas artistas O del género, o por lo menos género urbano es eh, la capacidad que tienen de la autogestión, es decir, eh, la mayoría de los que trabajan, eh, los que hacen música de género urbano, es a lo sumo una o dos personas que, la, bueno, por ahí alguien que le hace las pistas, los sonidos, pero se reduce al mínimo el trabajo, no es eh, no es mucho, mucho complemento de sonidistas, de editores, de diseñadores, esto es algo más, más personal, vos los trabajás de esta manera también, o cuál es tu forma de trabajo para... Para bueno, para lanzar, por ejemplo, este tema, eh, yo ya no te ya creo. Ya no te creo, bueno, porque sí, todo, todo pasa por mí primero mm. y después como que, bueno, si quiero plasmar algo, por ejemplo, en algún video... Eh, le comento qué sé yo, al, al productor el que el, el que está haciendo el video y bueno, vamos ahí charlando viendo qué, qué se puede hacer en el guión qué, qué, qué es lo que quiero mostrar qué es lo que quiero transmitir y, y bueno, es como vos decís como que viene desde de, de, de mí y bueno, después de los que me acompañan me, me van ayudando digamos a... Claro a buscar lo que lo, lo que yo quiero transmitir porque por ahí yo tengo algo en mi cabeza y, me, y, y lo comento con la, la persona con la que quiero hacer el video o, el, la, o la música y me van tirando algunas cositas así como algunas opciones o algunas cosas y bueno ahí vamos eh, viendo los, la, entre las dos partes digamos qué, qué hacer o cómo cómo bueno cómo hacer la música cómo hacer el video pero sí es como muy autogestivo todo siempre eh, también en la parte de, de hacer los shows y demás Yo también estuve, haciendo, estuve produciendo dos eventos este año Uno fue eh, Mujeres para el Arte Que se hizo en el Día de la Mujer en donde ¿Esto fue en La Mariña? En La Mariña Sí, sí, sí Y otro también que fue en La Mariña Que fue Metrópolis Fest Todo es como... Eh, bueno, Metrópolis Fest fue muy urbano Pero Mujeres para el Arte fue como para eh, Dar un espacio a, la, a las mujeres correntinas o a las chicas también, porque había más chicas, eh, y que, que puedan mostrar lo que hacen porque no hay muchos lugares que puedan hacer lo que ellas quieren o, o que le puedan dar un espacio. Porque a mí también me pasó que cuando yo quise empezar no me daba ningún lugar y fue como que muy, eh, no sé cómo decirte. Difícil, fue difícil. Fue, muy, fue sí. difícil, sí, fue difícil. Yo quería cantar, cantar por todos lados y no podía cantar y bueno, me fui a Buenos Aires y bueno, ahí tuve como mi debut, por así decirlo Así como, bueno, así como mi debut Y volví y ahí me llamaron Entonces me tuve que ir para que me llamen acá Y bueno, y así de a poquito fui como que Creando mi, mi nombre, mi lugar Entonces, bueno, también quería como que Ayudarle a otras chicas que recién están arrancando Y también que puedan tener la oportunidad De, de estar con otras chicas que ya tienen cancha que, que ya están hace mucho tiempo Y la verdad que salió súper hermoso y a la gente le gustó mucho y, y, bueno, así fue lo que fue Mujeres para el Arte. Y, bueno, después Metrópolis Fest también, que fue como una temática urbana, como eh, que fue una colaboración, un show colaborativo con Hacha Leiva, que es el de La Voz. No sé si... Ah, sí, lo... sí, sí, lo tengo, bueno, lo tengo. Eh, así que hicimos un show Cantante colo... de una banda De redes sí, exactamente. Eh, conocido también... Calacahuas. Eh, eh, Calacahuas, sí, exactamente, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Así que bueno, tuvimos la, tuve la oportunidad de, de poder eh, traerlo a Chaleiva Y bueno, crear ese evento que también salió hermoso Y bueno, también participé con, con mi banda, así que... ¿Y la voz? ¿Y la voz? ¿La voz argentina? No, che, no, no, no llegué hasta la voz, ojalá Estaría ah. bueno ver qué onda, pero no Hablando de la voz, ¿te parece entonces si escuchamos un poco de tu música? Dale Escuchamos a Ana Paula eh, Cantante, artista, eh, compositora no va a estar deleitando con su música aquí en La Mañana Menos Pensada. Bueno, esta es una canción propia que dice así. Ya no te creo Todos tus versos Si no sabes qué buscar la vuelta ya No tengo tiempo Para tus versos Si no sabes qué buscas Mejor da la vuelta ya Y ya Déjame en paz No quiero verte más Si estás ausente No estás en mi mente Pero no sé qué hacer Ya no está, ya no hay lugar para nadie más. Quiero tus besos, pero no te cuento. Si no sabes qué buscas, me corta la puerta ya. está pasando, un día más que estamos lejos, estando cerca y la noche se acerca no encuentra peleando y parece que se nos está olvidando, que mientras estemos juntos nos querramos, nada es pa' tanto y ya no se pasa más por casa, ya no contesta al whatsapp, ya ni ella sabe que le pasa y hay algo que aprendí a la larga, de nada sirve tener la mejor carta, si no tenés con quién jugarla, otra vez discutiendo. Ella no siempre parece que todo el tiempo tenemos problemas, pero es así, el amor que más y que da que hablen de nosotros, ese no es nuestro tema. No tengo tiempo para tus versos, si no sabes qué buscas, mejor da la vuelta ya y ya, déjame en paz, no quiero ver más. No quiero más, no quiero verte más. Demasiadas mentiras yo no lo merezco. Ya no te quiero más. Ya no te creo por Ana Paula eh, Compartiendo aquí en la mañana menos pensada Ya no te creo Qué frase, ya qué intención no también eh, no, no me animo a preguntar De dónde viene, de dónde sale <risa> la, la inspiración porque No sé si voy a estar metiendo el dedo en la llaga No, o... sabes cuántas veces me preguntan? Obvio que quieren drama, chicos <risa> eh, Obviamente que viene Una experiencia mía Y, y es como que algo que siento que es lo que quiero transmitir para, la, para las personas y creo que que, que bueno que puede lograr eso también porque eso es lo que me decían todas las personas que escuchaban la canción es como que se quedaban escuchando la letra y diciendo me siento identificada con el tema así que está buenísimo eso que, que bueno que pueda llegar a la otra persona y, y que pueda sentir también lo que lo que me pasó a mí también y, o sea, no está bueno, <risa> pero bueno, es, es como una forma de, también, de una de catarsis, ¿no? Uh -huh. y, y, y, bueno, eh, que creo que también le pasa a todo el mundo, sí, como por un amor eh, que no es eh, para una persona, ¿viste? Entonces... Eh, así salió, ya no te creo más o menos uh -huh. ¿y todas tus letras o lo, lo que trabajás, lo que componés también van por ese lado de las vivencias tuyas y que le puedas llegar a transmitir o a generar algo a las demás personas? Sí, esa, esa es la idea, pero también por ahí, me, por ahí no me pasa nada eh, solo escribo y no es que justamente me pasó a mí, sino es eh, algo que no sé tengo ganas de, de escribir que me sale y pero más esta canción sí salió como, como algo que, que me pasó a mí digamos uh -huh. y, y bueno en realidad yo yo escribo cosas que siento o bueno vivencias también pero como te dije anteriormente Por ahí tengo ganas de escribir algo y bueno lo escribo no no justamente porque me pasó a mí sino porque me sale entonces sí. eh, entonces bueno eso <risa> Y el proceso de creación es, es este, digamos primero las letras, después la música, primero algo que te inspire también, a una letra que te inspire y después la música. Sí, es de, todo, de todo un poco, esta canción por ejemplo salió, lo escribí nomás y puse un beat de YouTube y ahí empecé a hacer como una melodía con la voz y bueno y así fue que salió, yo no te creo, pero también... Por ahí tengo alguna melodía en la cabeza, y bueno, eh, estoy en el colectivo yendo al instituto y estoy así con el, con el celular. Bueno, pone a grabar y lo digo pasito así para no olvidarme, ¿viste? sí, sí. Porque sí, bueno, es algo, ay, qué bueno, me gusta esto, qué sé yo, no me sí. quiero olvidar. Y bueno, lo grabo eh, y después voy escribiéndote. En mi nota tengo una cantidad de letras y melodías, así al azar. Y bueno, cuando me pongo en campaña me siento Y bueno, voy viendo cómo, cómo hacer la estructura de la canción Qué poner, qué le falta, qué cambia Y así, bueno, ese así es sí, el voy. proceso Y qué, qué sano es ese, ese proceso también de la libretita Y tener algo para anotar Y sobre todo el celo también salvador es El celo, él, te juro, sí El que es escribe salvavidas. y está con las canciones Está todo el día anotando Teniendo algunas algunas ideas que se le vienen en la cabeza Y bueno, es importante, por supuesto Salvar estas estas... Eh, est estas pequeñas cosas que le vienen a uno día a día. Totalmente. Contame, contame, contanos respecto a también tu participación, lo que fue recientemente en la Feria del Libro. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo la pasaste? Ay, la pasé genial. Eh, era un evento que quería ir hace mucho tiempo y se me dio la oportunidad de, bueno, de poder estar ahí y... En un escenario hermoso, el sonido también, no, no, no me puedo quejar de nada porque el escenario, desde la escenografía, desde el sonido, desde. Eh, no sé, había humo, todo bien, bien copada. <risa> Así que nada, la pasé súper bien también con, con los chicos de mi banda. Eh, que, que nada, no, no, no sé qué decirte porque te juro, no tengo otra palabra más que decir que hermoso, todo el show hermoso. La gente se recopó, le, le gustó mucho, así que eh, solamente palabras de agradecimiento y de felicidad y, y bueno, y eso va por, no sé, eh, te, la idea es seguir haciendo shows, pero no solamente en bares, sino uh -huh. ya en, en eventos, en festivales y, y la verdad que se me está dando la oportunidad y estoy muy, muy agradecida. Uh -huh. Por eso, porque vengo hace mucho tiempo, bueno, trabajando con mis cosas y eso, y es como que llega un momento que, que digo, bueno, quiero hacer un show mío, no solamente quiero ir a cantar y, y, bueno, hacer covers, sino hacer un show donde se puedan sentar, escuchar, disfrutar, y, bueno, que puedan pasar bien también conmigo, y, bueno, puedan cantar, bailar. Y, ¿Y ver la banda que, completa también, por y supuesto. Y ver la, la banda que es otra cosa, ¿viste? Es todo, todo otra energía, y uh -huh. los chicos son súper profesionales, así que estoy muy feliz también de, de la banda que tengo porque la verdad que, que la rompen todos. No ¿Querés puedo. mencionarlos? Sí, bueno, en la guitarra maneja sec, Mauro Fernández en la bata, eh, Julieta Palacios en el bajo, estoy muy feliz también que pueda participar una mujer conmigo, porque viste que generalmente son muchos uh -huh. chicos, digamos, no hay una chica Totalmente. Eh, que no sea, si es cantante sí, bueno, pero muy, como, muy poco, viste, eh, se ve muy poco. Y después, eh, bueno, el nuevo integrante es Ever, que está en la parte del teclado y que tira las pistas y soniditos y esas cosas, así que, nada, súper completo y, bueno, muy feliz de, del profesionalismo que, que hay de los chicos y del talento también, porque, bueno... Hay mucho talento. Y que te puedan acompañar en tu proyecto, sumarse y que, y que hagan bien, congénen en, en, en este, en este que, proyecto. Que se, que se copen, ¿viste? Claro, También, ¿no? que, que, bueno, que estén ahí comprometidos y que, que les guste más que nada, que puedan disfrutar ese momento. No es que, Ay, bueno, sí, voy a hacer así, todo bien, pero no, que disfruten, ¿viste? Uh -huh. Y que, que creo que eso es lo que se logró porque es lo que me dicen y que les gusta mucho el proyecto y que quieran seguir, así que. Eh, muy feliz muy feliz sí. Bien. ¿te parece si escuchamos otro tema? dale bueno ahora me gustaría eh, compartir una canción en inglés que me gusta mucho que se llama Save Your Tears que es de The Weeknd no sé si lo conoces The Weeknd sí no lo tengo che lo voy a escuchar ahora capaz, capaz si, le, si te a canto ver. capaz lo conoces You look so happy when I'm not with you, but then you saw me caught by surprise, a single. Buenísimo, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Te gusta mucho y te va bien con el inglés también, con las canciones en inglés también? Sí, me encanta, me encanta. Desde, desde muy chica siempre ponía, no entendía nada, pero me gustaba mucho lo que es la fonética, el pop, ¿viste? Eh, nada, me gustaba el estilo y, bueno, sí, sí, me gustaba mucho, por ejemplo, Justin Bieber, Rihanna, Cia. Eh, todo, ¿qué más? Bueno, sí, tipo, todas casi todas las canciones que sean en inglés me gustan, ¿viste? Así que, bueno, las escuché desde chiquita, después entré en la Josefina Conte y ahí fue que me, eh, bueno, eh, me capacité para lo que es el inglés y bueno, y así, bueno, se fue dando todo a poquito pero me gusta mucho mucho mucho totalmente sí, sí se nota cuando uno le pone ganas le pone empeño amor a lo que hace se, se nota lo que transmite y cómo, cuáles son tus expectativas entonces tus ganas tu, tus metas por decirlo de alguna manera también en, en lo artístico no eh, cuáles son mis metas eh, a corto plazo bueno seguir eh, cantando en los festivales como te dije poder hacer mis shows eh, también me encantaría que bueno tener bailarines porque también me gusta bailar Así que, bueno, cantar y bailar en los shows. Eh, Vamos sería. a tener entonces la próxima Lali Espósito Correntina acá. Ah, tengo que, sí, más o menos. Ah. <risa> Pero sos la lista o tinista? Ninguna. Um, ay, me mataste. <risa> no, no, no. Eh, me, sería más eh, de María Becerra. Ah, esa bien, onda. Bien, bien, bien. también. Dua sí, olvídate. Sí, sí, sí, sí. Esa onda. Me gusta mucho. Y bueno, y ese, ese sería a corto plazo, obviamente, de poder seguir creando mis canciones y bueno, poder mostrarla a la gente y que pueda llegar a otras personas y bueno, es, eso estaría genial. Y, y a largo plazo, bueno, poder irme de, de, de corriente y, y también irme... Tenía pensado como que siempre eh, irme a Londres porque bueno me gusta mucho el inglés también sé que hay mucha cultura en, con, con la música le dan le dan mucha importancia a lo que es eso viste y, y bueno poder eh, capacitar capacitarme seguir capacitándome allá y bueno esa sería la idea digamos irme a Londres o a algún lugar de Europa y si puede ser en inglés, mejor, ¿viste? Porque, me, bueno, como ya te dije, ya me gusta mucho y, bueno, me, me encantaría tener esa oportunidad de, de poder eh, hablar con, no sé, con ingleses o con yanquis y, bueno, tener como un, un momento. Eh, porque en la Josefina ob, obviamente hablamos en inglés y demás, pero no es lo mismo estar con, como, con una persona que, bueno, claro. vivió toda vida. Nativa y sí, sí. sí. Así que bueno, me encantaría tener esa experiencia y, y bueno, seguir trabajando la música y vivir de eso que es lo que estoy haciendo, pero es muy difícil acá en Corrientes y sé que en otros lugares sí podría trabajar de eso, eh, podría vivir de la música y bueno, esa sería la idea a largo plazo. A largo plazo, poder uh -huh. entonces tomar un poco de trayectoria en otro lugar y venir uh -huh. también eh, expresando, apoyando ya todo lo que, toda tu expresión es, Así es. todo tu trabajo realizado, ¿no? Sí, sí, sí bien, me encanta porque tenías dividido corto y largo plazo, una persona que tiene bien claro lo que quiere eh, lo, lo tiene dividido, lo tiene pensado así así que la verdad que felicitaciones gracias, y fue un, muy difícil ¿eh? fue muy difícil, ahora eh, en realidad siempre supe lo que quise desde muy chica, como te dije siempre, eh, en realidad empezó como un juego y nada, después me di cuenta que me gustaba mucho y que no puedo vivir sin esto, la verdad así que bueno eh, para la gente por ahí que está escuchando y dice yo uh -huh. no, no, no, no quiero vivir, o sea, me encantaría vivir de la música, uh -huh. amo la música, lo que es el arte, ya sea de, de, de pintar, eh, no sé, bailar, etc. Eh, yo por ahí le, le recomiendo que más allá de los miedos, porque siempre miedo, yo también tengo miedo, <risa> sigo teniendo miedo, pero eso capaz es lo que eh, también eh, te ayuda a, a seguir adelante, porque no sé, es como que como como venía diciendo yo siempre tengo miedo desde muy chica tuve vergüenza que sé yo de mostrarme lo que, lo que lo que a mí me gusta digamos pero si vos no haces lo que te gusta en la vida que para qué para qué viniste viste Totalmente. Entonces, es como que nada eh, me costó mucho decir bueno no quiero quiero vivir del arte quiero hacer esto toda mi vida quiero trabajar de esto y me decían no pero te vas a morir de hambre <risa> etcétera ¿viste? pero yo sé que tengo la oportunidad y sé lo que quiero y es lo que, bueno, voy a, por lo menos voy a intentar y bueno, si me va mal, bueno, lo intenté, viste, pero, pero, bueno, no creo, porque, me, no sé, siento que, que estoy yendo va, por el camino yendo, yendo, sí. y obviamente me falta mucho para aprender y demás, pero siento que, que voy por ese camino uh -huh. porque me están pasando cosas muy lindas porque también tuve la oportunidad hace poquito de estar, por ejemplo, ser telonera de Hilda Leserazu, que es una referente de, de rock nacional, que cantó uh -huh. con Espineta, con Charlie, con Fabiana Cantilo. Sí, eh, sí, sí, sí, sí. Y bueno, tuve la oportunidad de, de cantar con, bueno, no con ella, sino siendo la telonera claro. con mi banda y a la gente. Pero te también. la pudiste cruzar detrás del escenario. Sí, sí, sí, ¿sí? nos sacamos una foto, hablamos un, un poquito. lindo recuerdo. Sí, ¿no? Encima, por ejemplo, a mi. Te cuento algo personal, digamos, que que hace un tiempo atrás, ponerle seis meses por ahí, mi vieja se sentó conmigo y me dice, eh, me pone mamo, los mamones, es el, ¿ay cómo era? El, el, programa de televisión, Los Mamones o algo así, uh -huh. que está Jay Mamón ah, ¿sí? Bueno, sí, sí. y estaba Hilda Lizarazo y me dice, me encanta, ella soy re fan, qué sé yo. Siempre la escuché de chiquita por el el caribe sur, etcétera, viste, tipo todas sí. las canciones así reconocidas. Bueno, mi hija se sentó y me dice, ella es mi eh, mi ídola así, y después de pasar, no sé, cinco meses, cuatro meses Poder tener la oportunidad de estar en el mismo escenario con ella eh, Nada, poder eh, cantar y ser telonera Es eh, para mí un placer Y digo, bueno, por ahí es el camino, ¿Viste? Eh, entonces, no sé Y tu lo... mamá, Chocha Ay, ah, mi mamá me acompaña tu... a las ¿viste? Ah, te estaba preguntando eso Justamente, ¿qué onda? ¿Cómo fue el recibimiento Y el apoyo también de la familia De los amigos, las amigas? Bueno, desde el momento cero eh, Me acompañó mi vieja cuando, cuando se dio cuenta Que por ahí eh, tenía muchas ganas Y, y quería aprender eh, Ella fue la que me Buscó mi profe de canto y, y Porque yo le dije, quiero aprender canto y guitarra Y bueno, ella es la que me buscó, me acompañó, siempre me me llevó a todos lados. Me Fan animó, número uno. Sí, olvídate Sí, sí, sí, sí. Eh, y desde el momento cero que ella que fue mi manager en, en los principios, que, que me ayudaba a conseguir, eh, no sé, le invitaba a todo el mundo, desde familia, amigos, hasta, no sé, el perro más o menos para que se vaya a verme. <risa> Y nada, eh, eh, la verdad que estoy súper agradecida por eso Porque no, no todo el mundo le pasa eso que le puede acompañar a su familia O no sé, algún amigo, viste, como se va Dice, no, yo no no quiero seguir del arte porque no tengo apoyo Y la verdad que, que por ahí no, que sí hace falta Sí hace mm -hmm. falta el apoyo de la familia, de los amigos Pero pero que igual eh, se puede, digamos, sí. sin ese apoyo se puede porque también conozco personas que no, no tienen ningún familiar músico. Yo tampoco tengo ningún familiar músico. Pero tengo el apoyo, por ejemplo, de mi claro. familia, de mis amigos. Pero bueno, si a la otra persona le gusta y, y sabe que tiene talento, que se puede trabajar, eh, que nada, que, que le, le, le, le meta fichas, ¿viste? Más allá de los miedos y eso para cerrar uh -huh. lo que te venía diciendo, que, que haga lo que le gusta y que, que intente por lo menos... Que no pierde nada, ¿viste? Así que, eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Ana Paula, estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Me gustaría si podemos cerrar con un tema con un tema tuyo, pero antes eh, mencionarle, por favor, a la audiencia. Eh, Se escuchaba de fondo ahí cuando estaba sirviendo el, un poquito de ¿Sí? agua también. <ríe> eh, si, si podías mencionar las redes sociales también, entonces, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran tu música? ¿Dónde pueden escuchar también tu, tu música? ¿Y dónde van a poder encontrar tus materiales que vayas sacando más adelante, no? Bueno, pueden encontrar en todas las plataformas, eh, ya desde Instagram, YouTube, Spotify, Amazon, porque ahí tengo mi, mi, tengo mi canción. Toda, una canción, tengo varias canciones propias, pero o sacadas sea, tengo una canción propia. Que se llama Ya no te creo, lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Amazon, etcétera, etcétera. Pero bueno, se siempre. Se vienen cositas. Se vienen cositas, Lusitas. sí. Y aparte, bueno, siempre estoy como subiendo material, canciones, eh, covers uh -huh. y demás en mi Instagram, por uh -huh. ejemplo, que es Ana Paula Ojeda S. <risa> <risa> eh, que ahí lo pueden encontrar también en mi canal de YouTube, como Ana Paula. Pueden uh -huh. encontrar, por ejemplo, esta canción que canté ahora de Ya no te creo. Pueden encontrar también Save Your Tears, que es de The Weeknd. Eh, hace poquito también hice un video con unos bailarines que, que está muy bueno, que, lo, que los invito para que vayan a, a mi canal de YouTube y lo vean, que es del cover de Vivir así es morir de amor, que es la canción es de Camilo Sesto, pero es la versión de Nati Peluso, así que bueno, ahí me van a ver cantando y bailando en el videíto con, con ocho bailarines más o menos, así que está muy muy lindo. Eh, que lo, lo hice gracias también a la ayuda de Franco Espinosa, que él fue el coreógrafo de... De, de todo, también estuvo la parte de, bueno de, de, de las tomas y demás así que nada, un genio también un pequeño profesor de música tiene 19 años, el chabón es un genio ah. eh, así que nada los invito ahí para que vayan a chusmear y, y bueno sí. si querés, no sé, nos vamos con no un temita mío, pero sí una canción de María Becerra Dale, buenísimo Entonces, eh, les recordamos van, Síganla en, a Ana Paula En Instagram, en Youtube eh, También lo sube en Spotify Sus temas, y donde va a estar subiendo también Cualquier otra actualización Cualquier otro tema que tenga Nosotros lo dejamos nos, vamos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes A las 10 de la mañana con más noticias Entretenimiento, buena música también aquí En la mañana menos pensada por la Correntina FM 93.3, eh, agradeciéndole también nuevamente su paso por aquí, por los estudios a Ana Paula, quien nos va a deleitar entonces ahora con un tema. Me dijiste de. María Becerra. María Becerra. Así que yo no soy de acero Me perdón tus ojos, vuelvo a estar al cero Pienso en ese labio y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo sepas. Y la 102.3, una sola voz, La Correntina FM.